¿Y cómo se vive con el dolor permanente? Porque bien, no, aunque no cuentes qué es, es algo que sentís todo el tiempo, esto que contás. Te la bancás. O sea, no queda otra. Bueno, esto le pasa a, a mucha gente, ¿no? Eh, los abogados cada vez que hablamos y los especialistas que, que tienen estos temas de mala praxis, lo que explican siempre, lo explico muy burdamente que es muy difícil, difícil comprobar. comprobarlo. Claro. O sea, hasta dónde el médico también, Ángel, o los médicos metieron la pata. No quiero justificarlo. Imagínate que no, no quiero acusar a nadie. No, no, no, no, Pero hay sí, muertes y no sí. se puede comprobar no esa no mala praxis. No es lo más difícil. ¿es? Y también una mujer. cosa es mala praxis por un error humano, que igualmente, por supuesto, tiene que pagar y lo que quieras, y otra cosa es una acción repetitiva en mil mujeres que le haces lo mismo, que ves que le hace mal y lo seguís haciendo, es distinto también me parece Y no sí, pasa no solo es... en lo estético, ¿eh? porque sí. no, no hay que caerle tampoco Cuando a los cirujanos de la de la estéticos, práctica. porque también hay millones de cirujanos estéticos que arreglan todos los desastres que hicieron sí. cual, eh, sí. otros sí. antes. Claro, ¿no? una cosa Cuando hablamos de mala práctica, hace... hablamos de toda la mala práctica. Claro, sí, esto, sí, sí, pero Además, una cosa... suyo es... fue una operación seguramente por claro el tema del cinturón de seguridad, no es que fuiste te... a buscar una parte estética. No, no, no, claro. Pero por eso te digo que son buenos cirujanos a veces y a veces te hacen cagadas. El cinturón de seguridad te salvó. Por más que te hizo daño... Sí, me salvó la vida, hoy. Oh, pero te lastimó. Claro. Pero me lastimó no, mucho. No, como decías, me lastimó, pensé que... No, me lastimó porque no es que solo... O sea, el cinturón sostuvo todo el cuerpo, pero como si yo me hubiese quedado pegada al asiento, me, me hubiese decapitado, mm -hmm. yo me metí debajo de la guantera. Ah. Entonces, haber hecho esa presión... Contra el cinturón de seguridad. Te lastimaste toda. Sí, no, no. ¿Y por qué nadie te Medecioso? puede operar, operar el, ese tema? No sé, porque el, mi cirujano, que era el que me operaba siempre, se mandó una cagada. O sea, en vez de decir, no estoy capacitado para hacer esto. Bueno, y a veces hay me temas dijo, que no tienen... Marisa Divina, vení, vení, mi amor, vení, claro, mi amor, no, y me aniquiló. Y a otros, un... ¿no? Seguramente. Era mi cirujano. No, está bien, un, es un ¿él uno. ¿Y él que te dice? Me equivoqué. No, nunca lo reconoció. No, no, no. Ah, no te lo reconozco. Pone, en su momento, puso. Lo que pasa es que también te da vergüenza, a pesar de que fue por una, situa una situación eh, trágica, te da sí, vergüenza partida. decir, che, este tipo me hizo esto. Porque aparte, eh, siempre fue un buen cirujano. Yo uh -huh. tenía lolas naturales, por ejemplo, y cuando me operé las lolas, que fue lo primero que hice, era porque eran muchos, 110 en un cuerpo tan chiquito, y realmente con tanto baile, se afloja. Entonces dije, bueno, que me opere. Yo no me quería operar, le tenía miedo. Me operó, pero me operó bien. Entonces, cuando me pasó esta situación, ¿en quién vas a confiar? En tu cirujano. Primero, quien, claro. Bien, eh, te operó bien, mucho renombre. De otras cosas, claro. Por eso te digo... más es que es... la cirugía reparadora no es lo mismo que la estética. No saben hacer cirugía sí. reparadora. Hay... No, pero hay estéticos que se dedican nada más que a la cirugía es? reparadora. No, no, yo, eh, que ser especialista. No fue honesto. Gopo. Por esta sí. cirugía transité, por esta situación transité casi siete u ocho cirugías. Ah. en profesionales de primer nivel de nombre que si vos decís los nombran todos los días vos no le reclamaste a judicial eh, este? porque me da vergüenza porque okay. me da odio porque no se hacen cargo porque son unos brutos Pero perdón Marix porque ¿por primero no se te entiende? sientan en un siete quirófano veces... y te dicen que te lo van a solucionar y te siguen cagando la vida pero, perdón siete veces pasaste por el quirófano y excelentes y ninguno, cirujanos que reparan que te lo que pudo reparar qué? Porque no se dedican a otra cosa, y digo Te yo. pregunto eso porque no queda no, claro. Ninguno. ninguno. No. ¿Y no, no mejoró ninguna. tampoco un poco el tema? Pase por todo tipo Pero de situaciones. ¿Estás situación. enojada con los siete o con el primero que te hizo la primera cara? Con todos. Okay. Con todos. Porque ¿sabes bueno qué? Saberlo. Vos te tenés que sentar frente a un cirujano, porque no es fácil sentarse eh, frente a un cirujano, sea por estética, sea para solucionar un problema de un accidente. No es fácil, porque estás poniendo tu cuerpo y ellos están no el cirujano de risa. O sea, lo único que quieren es cobrarte, porque no han sido canjes, te quieren cobrar, porque a veces se habla que el canje... No, no, no, no. Son un desastre. Igual al médico hay que pagarme. A entiendo, que entiendo a Marisa, a el, el enojo carísimo, entiendo carísimo, con el primero. Me con el carísimo. primero porque se mandó una, un cagadón y te arruinó una parte de tu cuerpo. Lo que te pregunto con respecto a los otros a los que fuiste a tratar de... De repararlo. Yo te lo sentí que, que te mintieron, que te decepcionaron, te que te dijeron que es una pavada y te lo hago. Sí. Eso te pasó. Totalmente. Hubo uno solo que fue maravilloso, que fue quien hizo un gran cambio. Porque imagínate que, que las cosas que te quedan en un cuerpo de un accidente a 270 kilómetros por hora son fuertes. Uh -huh. Son situaciones, ¿no? Lesiones uh -huh. graves, grandes. Entonces, eh, el problema es grande, no es chico. Y un cirujano me dijo... Un excelente cirujano me dijo, Marisa, esto va a llevar tres o cuatro cirugías, porque es increíble lo que te hizo. Eh, es más, me pidió nombre y apellido, yo le dije, no, la verdad es que no. Uh -huh. Él me empezó a operar, íbamos por la tercera cirugía, bueno, tuvo una complicación, él, una situación, se cae, no sé qué pasó, se cambia de clínica eh, y resbala después de una cirugía por las escaleras de mármol, viste, se ve que se tropieza y bueno, nada, estuvo internado y muere. Entonces, yo estaba a un paso ya de, de solucionar eso que tenía. Aparte, nos habíamos hecho amigos en tantos años. Pero fue muy claro. Él me sentó y me dijo, lo que tenés es un desastre. Yo no entiendo cómo te pudo hacer eso. Eh, en algo que era relativamente para él, que era un excelente cirujano, bastante sencillo. Y, pero me dijo, vamos a hacer una cirugía en un mes, en seis meses otra. Esto va a llevar cuatro cirugías. Fue tan claro. Y cada cosa que me dijo, y el dolor, y cómo iba a ser, y las horas de cirugía que fue, la primera fue muchísimas horas. Eh, la verdad que, que, que tal cual lo que dijo Fue lo que fue claro. cumpliendo Termino. viste Pero vos quedas después con un dolor ¿Te sacándolo... solucionó? Muchísimo, pero después me agarra mejor? No, Después me agarra uno que fue un hijo de puta <risa> ¿Entendés? Qué mala puntería eh, no, no, es porque que la, que la yo verdad dicen, Son todos iguales. Yo, que te juro, yo te juro que los tipos no se guíen chicas por el que le hace una buena nariz a una, sí, las lolas no a, a la otra, oh, porque claro. la verdad dejan mucho que desear. No voy a poner a todos en la misma bolsa, no. pero lamentablemente yo me operé con excelentes cirujanos de renombre, caros, que no me hicieron canje porque no lo hacen porque son oh, recontratados. no hay que hacer canje. Y ponen fueron, ponen. no, yo sé que con la salud se hace canje, no. pero lo aclaro porque muchas veces dicen, ay, seguramente te hicieron eso porque fuiste de canje, no, mi amor. Yo soy la anti-canje y lo digo siempre. Que, que, por eso no hay que confiar, o sea, yo realmente no o sé, sea, a veces pienso que me voy a, ir a Los Ángeles a estos personajes que salen en ese programa eh, tan conocidos, porque te juro, porque veo cada desastre, digo, qué divinas que están. ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te operaste? De y ese la, tema? con este H último de P, sí. eh, creo que antes de la pandemia. Ah.